Hace tres meses, cuando se estaban suscitando los conflictos a nivel interno dentro del partido de la liberación dominicana, lo que pasaría a futuro con la salida de Leonel Fernández después de las elecciones del 6 de octubre, las primarias abiertas del PLD que fueron las que tuvieron problemas y la transformación de optar por aspirar a la presidencia, no obstante, lo que establecía la ley de partidos, la 3318, en su artículo 49, párrafo cuarto. También le hacía referencia a la prohibición que establece, a lo que dice el artículo 134 y 135 de la ley orgánica electoral, la 1519 Y le dije a ustedes que a Leonel Fernández ahí le darían ganancia de causa y que la Junta Central Electoral no trataría de tomar una decisión porque ya él con, ella con un reglamento había sido atacada y había sido invalidada una decisión de ella ante una resolución establecida con el voto de arrastre. Si ustedes recuerdan, la Junta Central Electoral estableció un mixto y dijo que donde había circunscripciones electorales, que era en el distrito y cinco provincias, se iba a aplicar el arrastre. ¿Qué sucedió? Acudieron al tribunal pues, eh, constitucional y decidió todo lo contrario. Anuló el arrastre y se estableció lo que era pues, el voto preferencial. Lo que quiere decir que cada diputado tendría que buscarse su voto, cada senador tendría que buscarse su voto, cada regidor tendría que buscarse su voto, cada director de distrito tendría que salir a buscar su voto. Estableciendo un sistema de igualdad, cosa que yo veía correcta. Y le decía a ustedes que esos mismos dos artículos sobre la base de la inconstitucionalidad se verían afectados porque una ley era constitucional hasta que se declaraba inconstitucional. ¿Recuerdan ustedes? Y yo les dije a ustedes, si Leonel Fernández tiró esa candidatura hacia adelante, planteó la fuerza del pueblo, fue capaz de transformar al Partido de los Trabajadores Dominicanos, al PTD, en fuerza del pueblo, no obstante la objeción que hiciera, José González Espinosa, en la persona de su presidente, yo le dije a ustedes que iba a tener ganancia de causa y que él iba a ser candidato. Parece ser que la gente del Partido Revolucionario Moderno estaban contando como que desde el gobierno, de las altas esferas del gobierno, a través de las cortes, no le permitirían a Leonel Fernández ser candidato. A sorpresa de la vida. Hoy, una decisión del Tribunal Superior Electoral sobre esa base que yo expliqué inmediatamente, eso fue el domingo 6 de octubre, el lunes, yo lo estaba explicando aquí, y dije cómo lo vería y dije, ante eso el Tribunal Electoral la, la, la, la Junta Central Electoral lo que va a hacer es lo siguiente, ah, bueno pues, si ya me pasó esto con el voto de arrastre, y una resolución que tomamos lo más lógico es, y yo creo que fue una decisión correcta, yo se lo dije a usted en su momento y que, aunque en el momento yo tiré de irresponsable, pero era mejor porque Iba a ser consecuencia la decisión que tomaran ellos de una pues revisión en el Tribunal Superior Electoral y se hizo un apoderamiento directo para evitar, porque inmediatamente se produce eso que se llama la contienda inter, interna o primaria. La Junta Central Electoral, yo le decía a ustedes que tenía cinco días para tomar una decisión. Bueno, pues hoy se ha tomado una decisión y Leonel Fernández puede ser candidato en los términos que voy a leer de esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, igual conforme con los análisis que yo había hecho aquí humildemente, el primero que lo hizo en el país, desde este humilde pueblo, con esta paz provinciana, de como llaman ellos este campo de San Francisco de Macorís. Este humilde abogado, comunicador, locutor, como ustedes quieran llamarme, no, tengo problemas con eso, hay gente que tiene problemas con eso, yo no. Y lo más importante de todo el análisis que hacemos es... Que ahora Leonel Fernández se ha convertido dentro del mismo partido, nutriéndose la candidatura que lleva, con esa fuerza del pueblo, unos 6, 7, 8 partidos que lo están llevando. 6 incluso lo, lo postularon, y lo proclamaron como su candidato, creciendo. Y ese 18% que le están dando a él, 16, 17, 18, eso no se sabe cómo termina. Y lo correcto es que aunque todas las encuestas dan en primer lugar a Luis Abinader, pues el caballo de Troya lo tiene y tiene el enemigo dentro. Porque Leonel Fernández y su candidatura no va a crecer con los peledeístas de Danilo y de misma los que se quedaron en el gobierno. Ahí no se movió nadie. Él se llevó llevado unos cuantos líderes y un, un, un porciento reducido. Va a crecer a costilla del PRM y por eso la inteligencia de una joven que ya no es hipólito, como Carolina Mejía, hija del president, expresidente de la República y que estuvo también compitiendo a nivel interno y que sacó un 20%, que se pudiera decir que eso es lo que él tiene dentro del PRM, estableció la preocupación y una objeción de por qué ella no estaba de acuerdo con esa candidatura. Si usted se pasa 16 años diciendo los 12 de Leonel, los primeros cuatro de Danilo, y ya estos cuatro que terminarán, que pactar con el PLD, pactar con la corrupción, con la impunidad, y usted se pasa toda la vida predicando porque usted dice que fue víctima de ese Leonel que dividió al PRD y por eso surge el PRM y asimila incluso... El Partido de la Liberación Dominicana la persona del vendutero político y mercader más grande que tiene este país, que se llama Miguel Vaga Maldonado, que solamente está donde Guisa, y lo asimila el PLD, es su mayor aliado en este momento. Entonces usted después aparezca aliándose a ese hombre, a ese que usted le llamó corrupto ladrón y que le habla del imperio de la impunidad y usted parezca abrazándose con él. Hay un disgusto, ya dice que no estaba de acuerdo con eso y que eso va a generar incluso en la indecisión de muchísimas candidaturas porque ahora cualquiera que tuviera algún tipo de aspiración y que entienda que se le vulneran sus derechos puede hacer como hizo Lionel y este grupo e ir y decir que puede ser candidato por otro partido.